La película Domo eh, cuenta la historia de un campesino guaquero. ¿no? Los guaqueros en la cultura latinoamericana son estas personas que se dedican a intentar descubrir los tesoros perdidos, ¿no? que no es una figura de, de ficción. ¿no? A veces parece que eh, Tom Rider es una figura solo de ficción, a ¿no? pues es una figura...